Master, quiero facturar $2,000 dólares al mes Ok, tienes la mentalidad de una persona de $2,000 dólares Tienes la estrategia de trading detrás de una persona de $2,000 dólares Ya hiciste el proceso y escalaste para entender y cometer esos errores y corregirlos Para tener una mentalidad de $2,000 dólares ¿Sí o no? Lo más posible es que no entonces, por eso es que tu trading no es consistente. Ahora, te centras en el lotaje. Presta mucha atención. Presta mucha, mucha atención. Deja todo lo que estás haciendo y presta atención. 0.5 utilizas en una cuenta de 200 dólares. ¿Esto tiene lógica? ¿Tiene una lógica detrás de una persona que piensa como una persona de 2.000 dólares? ¿Hay una lógica detrás o hay avaricia? ¿Es pura avaricia? ¿Cuántos pips de recorrido estás ganando? Porque lo que ganas, por pura lógica, es lo que hay de recorrido en el precio. Cuando compras o cuando vendes. Lo que se mueve el precio, eso es lo que ganas. Eso es lógico cierto eso es fundamental ciertos es, es algo que hace parte de este negocio y de cualquier otro negocio ganamos por esa diferencia de precio entonces hay una lógica detrás o hay avaricia pones órdenes de manera masiva que solo lo hablamos en un video anterior hay una lógica de una persona que piensa como una persona de dos mil dólares o siga habiendo una persona que piensa como una persona de 200 dólares. ¿Tú por qué crees que es casualidad que solo tengas 200 dólares de invertir? ¿Porque es casualidad? ¿O bueno, crees que es casualidad que luego los pierdas? No es casualidad, porque hubiera una serie de acciones que te llevaron a esa consecuencia, que te llevaron a crear ese estado de quemar tu cuenta. ¿Y qué hay detrás de esas acciones? ¿Las tienes auditadas? Por lo menos si no la auditas en Darwin es tu cuenta, ¿tienes reportes en Excel? ¿Tienes idea de las acciones que tomaste el día de ayer en tu trading o no te acuerdas? ¿No te acuerdas que tomaste ocho operaciones porque estabas desesperado? ¿Cuántas horas estuviste en el mercado? ¿Cuántas horas estuviste frente a la pantalla? ¿O metiste 30 órdenes en un día? ¿Cuánto de porcentaje perdiste en tu cuenta? ¿Tú te das cuenta que no hay una, un orden en tu mente de tu negocio? ¿Tú te das cuenta que si no hay un orden no puede haber una mentalidad de una persona que piensa como una persona de 2 mil dólares? No es que Master es que uno gana por la cantidad de la cuenta. Mentira. Porque si yo lo mido en porcentajes, en porcentajes estás ganando lo mismo. La cantidad de la cuenta no importa. Importa el rendimiento en porcentajes. Un buen comerciante sabe eso. Un buen comerciante se centra en mirar cómo escalar su porcentaje de negocios. Por simple estrategia. Porque tu negocio tiene que ir evolucionando, ¿cierto? Entonces hay una lógica detrás o hay una lógica de una persona, hay una falta de lógica de una persona de 200 dólares que no tiene ni idea que si arriesga 20 dólares ya está comprometiendo cuánto cuánto en por, en porcentajes cuánto de la cuenta déjenme saber acá en los comentarios imagino que eso ya lo saben hacer porque lo vieron en, un, en una clase masterizada anterior esto vale oro entonces cuánto está arriesgando aquí cuánto el 10% más o menos y él lo sabe, usted lo sabe, su profesor de trading lo sabe, le explica esto, le explica cómo tener una mentalidad de dos mil dólares, o nunca le habla de esto, porque él tampoco sabe matemáticas, porque él no lleva una agenda de trading. Presten mucha atención, yo, a mí no me importa la palanca, el ap apalancamiento, yo a veces bajo. Si yo estoy operando con 0.05 y veo que me está ganando la avaricia, yo bajo a 0.01 por una semana. Para que yo me centre otra vez en los pips. Me entreno a mí mismo. Sé cómo funciono. Entonces me entreno. Eso es lo que yo hago. Luego mi mente, yo lo que digo es que se le sube a uno la sangre a la cabeza. Si se me sube la sangre a la cabeza, voy a hacer... Acciones estúpidas que van a llevar al quiebre total de mi negocio. Entonces me conozco a mí mismo a través de mi negocio. ¿O qué estoy buscando con el trading? Estoy buscando esto: dinero. Porque todos muestran dinero. ¿Por qué no muestran sus porcentajes de rendimiento? ¿Por qué no muestran la cantidad de operaciones que ponen? ¿Por qué no muestran una lógica matemática de gestión de inversión detrás? ¿Por qué? Porque posiblemente están jugando solo con el apalancamiento. No piensan en que pueden hacer el 15%, el 10% en solo un trade. Porque no saben encontrar el momentum del mercado. ¿Te estás centrando eso en tu, en tu estrategia? ¿La metodología que estás aprendiendo te está ayudando a eso? ¿Te está cortando el camino porque... Si pagas una educación, si yo le pago un coaching, si yo pago un coach, es para que me corte el camino, para que me dé el conocimiento que yo no tengo y que esa persona se demore en adquirir. Pero que me dé ese conocimiento de acuerdo a lo que yo necesito, a lo que yo tengo establecido en mi realidad pura, porque es para mí, no es para todo el mundo, no puedo generalizar, porque si unos meten 20 operaciones, otros meten 30. Otros meten 10, pero esas 10 la meten con severo apalancamiento. Estos lo meten con menos, con menos apalancamiento. Entonces varía de acuerdo a la persona, de acuerdo al individuo, de acuerdo al trailer, de acuerdo a sus estados mentales, sus estados emocionales. Entonces, por eso tiene que haber una lógica detrás de cada acción que tomas frente a la gráfica. ¿Para qué? Para que tu mente, para que tu mentalidad empiece a subir a una mentalidad de 2000 dólares, estando en una mentalidad de 200 dólares, porque solo este cero de aquí necesita que cambies el 100% de tus hábitos de percepción frente al dinero, frente a la avaricia. El quien se asegura a palanca sufre de avaricia, por eso cuando pierde sufre de miedo. ¿Por qué? Porque se fue a la avaricia. Cuando uno se va a la avaricia, arriesga más de lo que debería arriesgar y la consecuencia termina siendo fuerte porque pensó que con arriesgar el 30% de la cuenta iba a ganar el 80% de la misma. Casi duplicando la cuenta. Esto es avaricia. O sea, es lógico, ¿cierto que es lógico que es avaricia? Se puede ver que es avaricia. ¿Quién en un negocio gana el 80% en menos de una semana? Nadie. Esto es avaricia. Y luego te quejas por la pérdida Manejas stop loss Sabes gatillar bien Sabes encontrar el momentum del mercado Cuántas veces al día Cuántas veces, cuántas horas Te la pasas clavado a la gráfica Entonces, si quieres llegar A una mentalidad de $2,000 Tienes que corregir todo Por eso, puedes llevar una Cuenta a los $2,000 Pero sobre todo Puedes mantener esa cuenta Porque la consecuencia de que esa cuenta se haya llevado a mil dólares es que arriesgaste en porcentajes y te centraste en los pips y te pusiste a hacer un sistema que permitiera que no te expusieras tanto al mercado. Y entonces esos 200 dólares se convirtieron en 2 mil dólares porque en el camino hubieron acciones que te fueron enseñando cómo ir escalando tu negocio. Y tú fuiste evaluando y le fuiste buscando la lógica que hay detrás. Pero si mi cuenta de $2,000 solo es una consecuencia de mi sobreapalancamiento, es una mentira. Es avaricia. ¿Por qué? Porque estás comprometiendo la mayor parte del porcentaje de tu capital. Bueno, tú me dirás, no me importa, no me importa perder, algunos dirán. Pero pues bueno, si no te importa perder $200, bueno, tú... Pero pues no es necesario entregarle más dinero al mercado del que ya tiene. El mercado caga plata, literalmente. Pero no porque cague plata, por decirlo de algún modo, así colombiano, yo no tengo que ser lógico con mi negocio. Un abrazo, traders. Activa la notificación, la campanita para que sigas recibiendo esta, estos videos de alta calidad. Y no olvides entrar a la membresía plata, que es mensual, o a la membresía oro,